Uf. Ya son las 8. Uf, no tenía que haber salido anoche. Voy a apagar esto. Uf. A ver, hoy es lunes. Hoy toca primera evaluación y adaptación del software. Uf, menudo tostón. Bueno, voy a ver si me quito las legañas. Qué sueño. O cuando llegue a casa me he echo la siesta. Bueno, voy a meterme en el campus. A ver si han puesto la nota de estructura de datos. ¿Y mis gafas? ¿Dónde están? Pero bueno, ya los he vuelto a perder. Venga, hombre. Jo, no veo un pimiento. A ver. Si le doy aquí. ¿Esto es un icono? A ver, que parece que se hace las una cosa. ¿Dónde habré puesto mis gafas? A ver... Si le doy aquí... No, no. Esto parece que no es. Es que... Si le doy, a ver... aquí... Y... Puf, es que veo menos que Pepe Leches. A ver... Le damos aquí... Creo que era aquí... A ver... Pero, ¿Qué es esto? ¿Tú? ¿Qué es? Pero bueno... Joder... A ver... Vamos a ver esto, ¿no va? Pero bueno, madre mía, madre mía. Uf, yo lo dejo. Uf. Hoy toca barbacoa con los colegas, sí señor. Me voy a hinchar la panceta. Iba la Jenny, ¿no? Le voy a tirar las fichas a saco. Bueno, voy a ver si me aseo. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, sábado, Bueno, voy a mandarle un correo al RULAS para que vaya pillando la alpiste. ¿Mi gafas? Bueno, no pasa nada. A ver cómo era, voy a darle a la lupa. Aquí, a ver. A ver. ¿Dónde era? Ahí va. Esto ya es otra cosa. Joder. Qué grande. Si es que lo veo perfecto. Así se te ha gusto. Bueno, vamos a escribirle. A ver. Hoy va a ser un buen día.